Lo consideramos importante destacar y es la posición que expuso en el día de ayer la FIM. La FIM es la Fundación Institucionalidad y, y Justicia. Desarrollo. Que usted puede creer o bueno, no sí, creer bien. en las posiciones que ha expuesto... Eh, la finjo en la República Dominicana pero algo que dijo ayer en lo cual yo no es de eh, estoy de acuerdo y es cuando se refiere al caso de eh, César Peralta César claro, el abusador que sabe, ya golao. el mundo entero que conoce la suerte que está corriendo en este momento la finjo plantea y dice que no es no es verdad no es, verdad, no es verdad, ni es posible. estamos de acuerdo que un, tí, un César el abusador, un capo de esta naturaleza, donde tenía decenas de años operando en la República Dominicana, claro. pues pudo haberlo hecho sin la complicidad de, de, de la estatales, es de verdad. algunas figuras, ¿verdad? Del eso gobierno o del Estado imposible. como tal que pueda operar sin la complicidad. Yo creo que esta es una declaración <coughs> que hace... Este presidente de la FINJO, quien es Castaño, Castaño Guzmán, Guzmán Digo, el, el de... donde hizo esta de... exposición en el día de ayer, que él dice: Bueno, no es, no es posible que Tulio. César Tulio Castaño Guzmán pueda os... Pudo, pudo operar tantos años en la República igual Dominicana, que, igual que a este Quirino, nivel, igual que, la complicidad que Agosto, igual que Toño Leña, igual que toda esa gente. Yo entiendo que estas declaraciones que da Finjo a través de su pre, vicepresidente ejecutivo, pues deben ser investigadas y que esto pueda llevar hasta las últimas consecuencias. Cuando digo esto me refiero a que ciertamente en algún momento se debe conocer hasta qué nivel, fue la complicidad estatal de la cual le permitió a César el abusador operar tantos años mira, de y manera y es porque, intocable mira, en la República. Y yo te voy Dominicana. a decir la la FINJU también hasta cierto punto eh, hace una declaración <coughs> genérica porque es una declaración genérica. ¿Por qué digo que es genérica? Porque eso lo sabe todo el mundo. O sea, sí, es porque, obvio. Sí, es, sí, algo, sí, es algo de obvio. Sí, pero Ahora la posición decir, de la en serio sí, debe, debe ser hacer, hacer la denuncia. Claro, hacer la denuncia. Porque ellos, okay. ellos no son tribunales. Y no ni son, son ¿no? tribunales, son denuncias. Pero, pero oye es que también eh, la finju no puede dar otras declaraciones que no se hace una declaración genérica porque si tú te pones a pensar si la finju dice así pero si hace una declaración directa que la puede hacer y que sabe que lo y que sabe porque son instituciones que no somos como nosotros esas instituciones saben todo lo que pasa en este país eh, sabe todo lo que pasa en este país esas instituciones no tuviéramos todo como como está hoy que en, en el en lo que está hoy como está hoy marino zapete Precisamente en el día por, de hoy se por, está conociendo... Por sus declaraciones y por sus argumentos que tiene de manera frontal con, con los encargados de administrar justicia y administrar el Estado. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, ahora mismo la, la comunicación es un es un producto que, que ahora mismo está como si fuera en el mercado vendiéndose al mejor al, al mejor postor. Bueno, hoy hay bien. dos, dos eh, situaciones eh, importante que se están conociendo en la justicia de la República Dominicana y es ese caso de Marino Zapete donde en el día de hoy periodistas como Uchi Lora como Atarán Salazar pues pidieron a los periodistas dominicanos pues, acudir, acompañarle al Palacio de Justicia porque se va a conocer esta situación por lo que está atravesando el destacado y agresivo aguerrido periodista Marino Zapete. Eh, y otra situación lo en bueno de es... Esa, de esa presentación que vamos a darnos cuenta quiénes son los periodistas eh, bocina y quienes no, porque lo que los bocinas no van ahí. Eh, y otra situación que se va a decidir que pudiera decidirse en el día de hoy es la que tiene en sus manos el tribunal constitucional y es que podría decidir, digo yo, digo yo la suerte del presidente, el expresidente Leonel Fernández, sí, claro. porque el tribunal constitucional va a conocer en el día de hoy si realmente el presidente eh, el expresidente Fernández eh, eh, hay razones que le puedan impedir ir como candidato por la fuerza del pueblo en el día de hoy, además eh, hay una, una situación y es que que también se espera, se pueda decir en el día de hoy, es que si el presidente Fernández pues, puede ir como candidato si los demás que están en una situación parecida a la que está atravesando el expresidente Fernández también pueden hacer lo mismo. De ahora, declarar ahora de que el presidente el expresidente pueda ir como candidato si los demás que participaron en las primarias del PLD y del PRM también pudieran hacer una lo mismo. Pregunta para ir mí. por otro partido en que, la próxima elecciones. Después que la Junta reconoce el color, el logo, la Junta, ¿eh? Y lo reconoce como partido, porque ya no es un movimiento. ¿Cuál será la, la decisión No, porque de... eso, eso, son procedimientos, ¿Eh? sí, pero son procedimientos diferentes. Esto sí, es, pero... Estos es están diciendo... sometiendo, sometiendo una especie de marca ante la Junta que pueda reconocerla o no. Fue reconocida, ahora bien. Hay otros procedimientos contra el Unión Entonces, Federal, ¿qué va a decir el Pleno? Bueno, pero ya él tiene un partido, tiene todas sus cosas, él no fue candidato nunca, él fue aspirante, ok, ya. Sí, pero eh, una de dos. La Tribunal Constitucional puede decir dos cosas. O permite que el... Que el, que el el candidato Fernández pueda ir como por la fuerza del pueblo, porque sea. El asunto es que si pueda ir o no como candidato. Entonces hay otra disyuntiva y es que si eso aplica para los demás candidatos que estuvieron en la misma condición y Ajá. situación de mero Leonel para, Fernández. para los ganadores. Entonces me imagino, me imagino que esa es otra eh, cosita que tiene pero para los constitucional si pendiente. Te, si no, no, para los perdón, para pero pero los ganadores. Yo ganado, en la si tú te fijas, los ganadores ninguno se fueron de su sitio. Claro, o sea, <risa> los ganadores están ahí. <risa> donde, donde, oye, tienen donde, el amor y el donde tienes que estar. Oye, Tienen el amor y tienen todo del otro lado. Pero sus intereses están en este lado. Así que vamos a ver qué va a pasar, cuál va a ser la decisión del máximo tribunal, el tribunal constitucional que tiene bajo su responsabilidad conocer sí no. esta situación de Leonel Fernández Reina. Bueno. Así que vamos a ver qué va a pasar en el de con la situación ¿En qué, del María, periodista Tenemos listo, eh, Mr. José, por ahí las, los principales titulares que traen los medios de comunicación. En el día de hoy. Mientras. ¿Están listos, José? Ok, así que vamos a sacar un poquito el monitor para que Sergio, con sus eh, dificultades visuales que tiene, ¿verdad? Producto de la edad, Sergio. Sí, claro, pueda claro. Visualizar, ¿verdad? Los titulares. Precisamente hablando del caso de Marino Zapete, pues en el día de hoy en su Twitter, eh, periodista Uchi Lora, pues tuitea y dice: Los periodistas dominicanos estaremos mañana, en, o sea, en el, en el día de hoy, en la sala de audiencia. Eh, porque lo que tratan de hacerle a Marino Zapete nos compete a todos es nuestro oficio y es el derecho de cada eh, ciudadano a la libertad de información tuiteó el periodista Uchi Lora en su cuenta Son peligros grandes. grande eso, la, la, todo, aquel, sí. todo, todo lo que es coartar la, la libertad de, de, de expresión y de prensa ha ah. Eso es uno de los signos y signos de, de intolerancia y de, de que se avecina una tiranía de la información. Así también la periodista Altagracia Salazar pues, se suma a esta posición de Uchi y le dice, Buenos días, arriba. A las 9 de la mañana es la audiencia de Marino Zapete en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También es la audiencia mía y la de todo aquel que crea en el periodismo decente, la libertad de expresión y la lucha contra los corruptos. Publicó en su cuenta la periodista Altagracia Salazar.